Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, me he parado aquí un poquillo para grabar, estoy al lado de una carretera y también estoy al lado de un riachuelo que bueno, no podéis ver y bueno, el caso es que me he parado pues para grabar el vídeo del día, hoy bueno pues nada, me, me estaba yendo para descansar un poco de la ciudad, que ahora bueno, con el tema del coronavirus pues están todos un poquillo paranoicos y bueno no solo eso sino que también es es peligroso entonces prefiero que antes de que pongan la ciudad en cuarentena y no dejen salir a nadie por lo que estamos viendo pues mejor me voy me voy a Ávila y descanso allí un poquito la verdad es que este sitio siempre que paso pues, pues bueno me fijo y tal pero nunca o muy pocas veces me he parado aquí a, a verlo y yo creo que está bastante chulo y es un rincón de, de paz eh, sobre todo por, bueno porque tienes aquí el rachuelo pasando, que no muchos sitios eh, tienen río, la verdad. Y además que la manera en la que está iluminado, luego también esta fachada de piedra y tal, pues está bastante, bastante bien. Luego también me gusta este tejadito aquí que hay de madera, que, que lo han reformado y está muy, muy bonito. Y bueno... Eh, hace un poquito de fresquito, pero la verdad es que ha hecho un día precioso para salir a, a la calle. Aunque, aunque estamos en marzo, ¿sabes? Estamos en marzo y este tiempo no corresponde. Entonces, bueno, es todo muy, muy extraño. Ha sido, bueno, siempre es un día complicado cuando estás currando, ¿no? Pero, pero ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene que, que apoyarse en otras cosas si él quiere vivir tranquilo. Entonces... A ver, eh, lo que digo siempre, lo que te recomiendo es que eh, pongas tus energías en cosas que te gustan y que tu trabajo, otro tipo de estrés o cosas que tengas que vivir, que no, te, que no te agraden tanto, que las pases un poco por encima y que realmente te centres en esas cosas que te hacen sentir bien y que, y que realmente te hacen feliz. Eh. Luego está el tema jo, del coronavirus que parece que han cerrado... Eh, pues colegios, universidades, como he dicho ya en anteriores vídeos Y parece que se está parando el mundo Porque claro, si cierran fábricas, si la gente para de consumir y tal El mundo se para Así que ya veremos si esto acaba en una recesión importante o no Luego parece también que están metiendo así Bueno, a ver, esto lo he visto de un abogado de la demagogia Parece que están metiendo... Eh, mano a los políticos por ahí aprovechando un poco el despiste que hay por, por el coronavirus y bueno, parece que siempre que hay una buena cortina de humo eh, les vale a los políticos y a los empresarios para meter un poco por ahí recortes y tal porque también están aprovechando para, para despedir gente eh, entonces, bueno, digamos que así recortan un poco la plantilla con la excusa del coronavirus eh, para tener una seguridad en la empresa, pero en realidad lo que están haciendo es recortar plantilla. Y creo que, que bueno, ya nos veremos afectados la industria de la tecnología y yo creo que, bueno, puede ser que, que se esté frenando eh, este boom de, de la tecnología. Ya, pues bueno, las empresas se piensan más hacer una página web o no invierten tanto dinero en, en hacer estos desarrollos de, de aplicaciones eh, más que nada porque bueno no da tanto dinero como, como parece o tienes que hacer un marketing muy extremo o muy agresivo para realmente conseguir beneficios ya que estar en internet eh, es muy barato y es muy fácil entonces tienes que competir contra muchas empresas y, y bueno la verdad es que para hacerte eh, con, el, con un nicho de mercado o para hacerte con un espacio en la, en la web, pues ahora mismo está muy complicado. Así que bueno, eh, han dejado un poco de invertir, aunque realmente eh, todo está en la nube, digamos. Eh, todo todo el interés está en la nube, la televisión, la radio, los periódicos van a terminar desapareciendo y poniéndose en streaming, eh, poniéndose en internet de alguna manera u otra, porque la verdad es que se está perdiendo mucho el interés por, por, esta, por este tipo de, de medios. Y esto, pues bueno, lo terminaremos viendo y lo terminaremos sufriendo, claro. Y la verdad es que el futuro es un poco incierto, ¿no? La verdad es que uno se espera ciertas cosas y al final termina pasando pues este tipo de virus que a lo mejor parecía que la economía iba para arriba, iba para arriba y ¡boom! se pega el, el batacazo. Eh, veremos que si en los próximos meses se va recuperando poco a poco o vamos, se, si, o seguimos hacia abajo. Esperemos que, que bueno, se vaya recuperando y, y volvamos otra vez a... A, a los niveles que estábamos a finales de 2019 que, que era bastante estable y, y las miras iban bastante bien pero bueno ya, ya veremos así que nada la verdad es que me estoy congelando un poco las orejas porque viene viento fresquito eh, porque estoy bueno aquí estoy en San Rafael eh, no sé si lo conocéis pero aquí hay una hay un pinar eh, que está bastante chulo es bastante bonito para dar un paseo cerca de Madrid, está también la Sierra de, de Guadarrama, y, y bueno, la verdad es que lo recomiendo mucho pues para deshacerte un poco del de, de agobio de, de la ciudad, y claro, al estar cerca de, de árboles y hace, acerca de un río, pues hace más fresquito que, que estando en la ciudad, eso está claro. Y bueno, pues nada, la verdad es que solo quería dar así un poquillo mi opinión del día, y no decir nada más, porque todo esto de los vídeos, como he dicho, lo hago un poco para hacer una reflexión y como para retomar o hacer una recopilación de lo que ha pasado, de lo que va pasando, de mis ideas, de, de qué expectativas tengo y, y de qué observo ahora mismo en el mundo y en mi propia vida. Entonces, bueno. Eh, estos vídeos no son muy populares porque a fin y al cabo hablo sobre mis cosas y sobre cosas muy muy genéricas. Así que bueno, tampoco es que me moleste mucho porque hago un vídeo un vídeo diario. Entonces bueno, pues esto... Esto no es el típico canal que sube un vídeo al día o el típico canal que, que mete un gameplay que a lo mejor pues, puede servir más de interés. Esto realmente es la reflexión de un chaval de 24 años delante de la cámara y cómo está viviendo eh, su situación y cómo está viviendo su vida. Así que nada, espero que al final de este año hayamos sacado algunas cosas en claro y hayamos aprendido. Así que espero que os vaya muy bien esta semana. Ya estamos a miércoles, mañana es jueves, y ya bueno, se, el fin de semana se ve muy cerca. Dentro de nada tengo un viaje a Nueva York y esperemos que, que, no, se pueda, que no se cancele, porque al fin y al cabo el, el viaje sale de, de Madrid y Madrid, al ser una de las zonas más contagiadas de Europa, pues no sé si al final terminarán cancelándolo o no, espero que no. Así que, bueno, ya me despido, espero que os vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego!